La Fiscalía del municipio de Salcedo en conjunto a la Policía Nacional incautó varias maquinitas de ventas de lotería que eran utilizadas de manera ilegal en operativos realizados en diferentes sectores de la provincia de Hermanas Mirabal. Esta rueda de prensa tiene la intención de advertir, de advertir a todas las personas que se dedican a la venta de números de lotería de forma ilegal en perjuicio de las bancas de lotería legales que hacen aportes al Estado con el pago de fondos a que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público vamos a dar seguimiento a este problema, vamos a incautar los equipos tal como hemos hecho con lo que tenemos en el día de hoy aquí y vamos a traducir a la acción de la justicia a todo el que incurra en esta práctica. A través de esta máquina se está explotando a una cantidad ilimitada de mujeres y de estar en su mano del pueblo. Pero aparte de eso, están induciendo porque están poniendo a niños a entrar en esta máquina a los y a las escuelas para atender el número de lotería. Algo totalmente aberrante en cualquier sociedad que se respete. Aparte de eso, dinero oscuro, millones y millones de pesos se están manejando por estas máquinas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.